Hola, mi nombre es José Manuel Pérez y soy profesor del módulo de instalaciones eléctricas y automatismos de los ciclos de instalaciones frigoríficas y climatización y de producción de calor, que típicamente llamamos ciclos de frío y calor. Esto es la introducción a la unidad de trabajo 6 de automatas promables. Antes de continuar, pues agradecer a José Luis Villanueva Montoto su trabajo realizado con CADESIMU. Eh, y aquí podemos ver su, su blog donde, donde poder descargarlo, poder ver ejemplos y ayuda y su canal de youtube. Bueno, en esta unidad de trabajo número 6 programación de automatas programables buscamos que el resultado de aprendizaje 8 que consiste en montar sistemas automáticos sencillos con automatas programables Interpretando esquemas y verificando la ejecución del programa de control. Bueno, esto está, esta programación está enfocada para las clases presenciales, pero bueno, ante la nueva situación en la que vivimos, eh, necesitamos seguir con, impartiendo la docencia y ahora hacerlo a distancia. Creemos que a distancia se pueden seguir trabajando los siguientes criterios de evaluación. El 8A se han identificado los elementos que componen el automata programable. Se han identificado los tipos de entradas y salidas analógicas y digitales del autómata. Se ha relacionado cada entrada o cada salida con su numeración. Se han conectado los equipos y elementos periféricos del autómata, el cableado de la alimentación y entradas y salidas, entre otros. Y se han interpretado las funciones básicas e instrucciones de aplicación. Ese es el objetivo que buscamos con este vídeo didáctico. Bueno, vamos a ello. Bueno, en las prácticas que hemos montado ya en taller, antes de, de cortar las clases, la última que se montó fue esta arranque estrella triángulo con inversión de giro. Bueno, el esquema de potencia ya lo conocéis, el esquema de mando es este. Bueno, antes de nada decir que los esquemas de potencia pues, no van a cambiar. Si tiene que seguir haciendo un arranque estrella triángulo, va a tener que seguir haciendo un arranque estrella triángulo con automatismo cableado o con automatas programables. Bueno, como ya visteis en el esquema de mando de esta práctica, tenemos, bueno, pues tenemos cinco contactores que como los cinco aparecen en el, el esquema de potencia, pues no se pueden sustituir, pero por ejemplo, sí que tenemos aquí un temporizador. Tenemos aquí sus contactos. No sé si recordáis que por ejemplo, acá M4 y acá M5 por tener dos contactos, aquí un KM5 y aquí otro KM5, teníamos que ponerles un bloque de contactos auxiliares porque con los que traían no eran suficientes. Bueno, pues esa parte nos la ahorraríamos con el automata programable, puesto que en el automata programable los podemos eh, programar, y el temporizador también. Está claro que cuanto más complejo es el esquema, más nos interesa meter un automata programable. A partir, digamos, de un montaje ya en el que tuviéramos un par de temporizadores o tres, pues ya puede ser interesante meter un, un automata programable. Pero vamos a ir viendo qué es un automata programable. Bueno, esto que veis en la imagen es un automata programable. Vamos primero a ver todos los equipos de Siemen que tienen en autom de automatas programables. Bueno, depende del tamaño, pues se puede llamar eh, relé programable o módulo lógico programable o automata programable. La definición y el punto donde acaba y donde empieza no es muy claro. Bueno, este es un automata, bueno, ya relativamente antiguo. Este es un autómata de bastante potencia también, pero más antiguo. Eh, tenemos aquí el S7200, que de estos tenemos algunas unidades en el instituto, que también está un poco desfasado. Tenemos eh, los logos, que son los de la categoría más básica, también tenemos en el instituto. Y tenemos S7200, que también tenemos algunos en el instituto nuevos, recientemente comprados. Luego a niveles más altos, pues ya a niveles de industrias mucho más potentes, Ahí están los S7400, S7 los S7300, bueno, si se maneja algo ya con, con tarjetas de ordenador, y luego ya a niveles más altos tenemos los H, HMI, interfaz hombre-máquina. Estos son más simples, más antiguos, o más simples, y estos ya mucho más completo. Esto para controlar una planta completa, donde se dibuja aquí, se representan los niveles de los depósitos, las variables, y desde aquí se va tocando a ellas. Bueno, este nivel nosotros no llevaríamos interesaría ver el PC de logo y nosotros lo que nos vamos a centrar en este caso va a ser con el s 200 bueno este es un automata de muy similar a los que podemos tener en, en clase yo digo que este es un poco ya está es un poco obsoleto pero bueno todos los automatas funcionan en definitiva de una forma muy simple aquí tenemos que esto es como si dijéramos como si fuera un ordenador, pero para manejar instalaciones. Aquí tenemos la alimentación, aquí hay que enchufarlo. Entonces se le mete la alimentación. Este en este caso es de 24 voltios de corriente continua. Los que solemos usar en el instituto son de 230 voltios y así de esa manera no tenemos que tener una fuente de alimentación. Luego, esta zona de aquí son las entradas digitales. Luego veremos que aquí se enchufan, se conectan, pues todo lo que nosotros accionamos, o acciona una máquina, los pulsadores, los finales de carrera, la parte de disparo de los relés térmicos, un termostato, un presostato, eh, cualquier aparato que quiera hacer una conectar o desconectar, vaya a dar una señal de todo o nada, o sea, de encendido, apagado, de abierto o cerrado, sobre el automata. Luego veremos cómo se conecta. Estas son las entradas analógicas, que bueno, no vamos a entrar en mucho más detalle sobre ellas pero estas sirven para recoger datos de señales que varíen eh, constantemente. Por ejemplo, un sensor de temperatura no quiere decir que es un termostato, es cuando subimos de una temperatura, se activa o se desactiva. Sin embargo, un sensor de temperatura nos da la temperatura a la que estamos trabajando. Si tenemos 22 grados, 23, 25, 28, 27, etc. Eso se hace con entradas que van desde 0 a 10 voltios y en función de esa tensión, es proporcional a la variable que estemos midiendo por ejemplo eh, como os he dicho temperatura es muy típica en estos ciclos presión también es típica en estos ciclos posición también podríamos medir y cualquier otra variable que pueda ir cambiando ph lo que fuera bueno esto es un módulo que se pueden cambiar es una extensión y esto es también en este caso está puesto para una entrada analógica o sea aquí se mete una, una, un sensor PT100, por ejemplo. Y ese sensor lo que nos va a medir es la temperatura. Está configurado porque es estándar. Y nos va a medir la temperatura, pues, por ejemplo, de un depósito, de una tubería o de lo que fuera. Y luego el automata hace las operaciones que tenga que hacer. Que ese es el programa que nosotros tenemos que meterle. Y activa las salidas. Las salidas digitales son todo o nada. O sea, encienden o apagan. Aquí van de Q00 a... Perdón, aquí hay un error q 07 son estas de aquí, y luego de Q10 a Q11, que es esta de aquí, esta de ahí y esa de ahí. Eh, esas serían las salidas, todo cuando se activa una salida pues nos lo marcaría aquí en estos LED, y cuando se activa una entrada nos lo marca en estos LED, en estas lucecitas, cuando estuviera funcionando. Las entradas y las salidas, bueno, los automatas en todo, todo va en bloques, en conjuntos, por así decirlo, de byte. Un byte tiene 8 bits, 8, bueno, 8, 8, en este caso, 8 led, 8 entradas, 8 salidas, 8 estados, por así decirlo, 8 lucecitas. Y van desde el 0 hasta el 7. Cuando se acaba este bloque, pues empezamos con el siguiente, el 1, pues desde el 1 podría estar el 7. Lo que pasa es que aquí, ya por espacio o por lo que sea, este automata no lo trae pero si tuviera más, pues serían hasta el 7. ¿Qué necesitamos más? Por pues desde el 0 hasta el 7, que son 8. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la parte que va a tratar de sustituir al temporizador, a los contactos, etc. No va a subir, sustituir a las bobinas que luego aparecen en potencia. Eso no lo va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo conectamos el automata? este es el... ese no es la conexión aquí lo tenemos, vale bueno Aceptamos aquí Pero aquí tampoco es aquí, eso es lo que yo quería ver vale, ahora sí bueno, ¿cómo lo conectamos? Bueno, tenemos por aquí el, la alimentación, la fase. Aquí tenemos el neutro, que no sé si se aprecia bien ahí, lo tenemos. Y esa sería la alimentación. Luego, estas son las entradas. Aquí hemos dicho que tenemos una fuente. Que podemos aprovechar una fuente de tensión de 24 voltios. Ojo que es de 24 voltios. Y la podemos aprovechar para utilizar y conectar nuestros, nuestras entradas. ¿Nuestras entradas que pueden ser? La conexión siempre es del mismo, del mismo modo. Cogemos la M y la unimos, que es como masa. Y cogemos el positivo con un cable rojo y lo llevamos a todos los aparatos que vayamos a todos los sensores, bueno, todos los pulsadores, todos los actuadores sobre los que vamos a trabajar. Por ejemplo, la parte de mando del relé térmico. Por ejemplo, un pulsador de Z de paro. Por ejemplo, un pulsador abierto de marcha. Otro pulsador de marcha. Un final de carrera otro final de carrera y luego ya de cada uno de ellos se mete una de las entradas este este este este, este, este. entonces el final del de, relé térmico sería ya a partir de ahora en, dentro del programa sería i 0.0 o sea sería la entrada 0.0 o sea de poner aquí f2 que es lo que ponemos fuera para dentro del programa sería 0.0 que este lo conecto a la 1 pues sería I0.1, que este lo conecto a la 2, sería I0.2, 0 porque es el primer canal, ¿vale? Este sería el I0.3, este sería el I0.4 y este sería el I0.5, si tuviéramos más cosas que añadir, así. Cuando llegásemos a este, pues ya sería el I1.0, esas son las entradas. Siempre se conecta igual, todo lo que necesitemos que tenga que enterarse el automata, que son las entradas, lo conectamos exactamente igual, ¿vale? Siempre va a ser así la conexión de este automata y de cualquier otro de otra marca, la conexión va a ser muy muy similar Y luego tenemos las salidas, o sea, el automata va a hacer sus operaciones, que eso es lo que tenemos que ver Y en función del programa, cuando tenga que activar algo, pues va a cerrar su salida Lo que hace la salida es unir este punto que pone 1L con este punto que pone a A.0, ¿no? Pues esta sería la salida 0, o sea, la salida Q, que no se ve muy bien, es Q 0.0. Y eso me va a juntar este cable, este tornillo con este. Por tanto, si yo meto aquí la fase, cuando se active me va a dar corriente aquí. Y si yo pongo aquí un contactor, pues se accionará este contactor en la Q 0.1 me activará este contactor. Puedo poner también un LED, una lamparita, algo que no tenga mucha potencia, ¿de acuerdo? Estamos en mando, recordad. La Q0.2 me accionaría una lámpara. Yo lo he puesto simplemente para que lo veáis. En este esquema no lo vamos a usar, pero lo podríamos añadir, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma que se conecta el automata programable. Se conecta el esquema de mando, que se conecta, como se conecta el automata programable, ¿de acuerdo? Y... El esquema de potencia siempre es el mismo. Os he puesto un ejemplo, hemos puesto un ejemplo más sencillo. Y esta es la forma de conectar el automata programable. Entonces, vamos a ver. Esto sería, como lo hemos hecho hasta ahora, una inversión de giro. Aquí tenéis la inversión de giro que ya hemos trabajado en clase. Aquí tenemos el relé térmico. Los contactos del relé térmico, el mando lo tenemos aquí. Aquí tenemos el pulsador de marcha a izquierda, el pulsador de marcha a derecha, contacto de autoalimentación de KM1 con su bobina, el contacto de autoalimentación de KM2 con su bobina. Y estos son los finales de carrera. Este de aquí, para saber que la máquina ya ha llegado a este punto. Y este de aquí, perdón, este de aquí, con este de aquí. Y este de aquí, con este de aquí. Cuando llegase la máquina aquí, se accionaría este. Y luego estos son los contactos que hemos visto en la inmersión de giro, en las prácticas que hemos montado. Este es el contacto de enclavamiento contrario. KM2, su contacto cerrado, en serie con la bobina contraria. El contacto cerrado de KM1, en serie con la bobina contraria. Y podemos ver, esto sería lo que hemos montado en las prácticas anteriores en los tableros. O sea, un, una instalación típica con eh, montaje eh, cableado. Bueno, ponemos en marcha la instalación, damos a nuestro magneto térmico para que tenga corriente la instalación en potencia, rearmamos, porque si no, no lo tenemos rearmado, el relé térmico. Vamos aquí y ya está la instalación en disposición de funcionar. Ahora le doy al pulsador de la derecha para que empiece a moverse hacia la derecha. Aunque le diera de la izquierda, no sirve para nada porque estamos activados. ¿vale? Entonces, pulsamos aquí. Y cuando llega al final de carrera 2, se activa. Creo que hay un error en los letreros. Ay, mejor así. Esto creo es que lo cambiado de me diría. Hay que agradecer al alumno de, efici de eficiencia energética a distancia, Miguel Ángel Moreno Brinchón, que ha realizado los esquemas. Aunque yo he modificado alguna cosa y creo que aquí me equivoqué en los números. Lo vamos a volver a hacer. Ponemos en marcha de nuevo. Damos aquí. Armamos el relé térmico y ahora pulsamos para la derecha. O sea, ahora sí que está bien. Vemos el final de carrera 2, como está allí la pieza, está activado y por tanto, aunque de aquí, la corriente no llega a ningún sitio, no llega a la bobina Aunque de aquí no llega a ningún sitio. ¿Vale? Eso porque le daba antes. Ahora le damos a derecha y el motor empieza a girar en un sentido hasta que llega al final de carrera 1. Cuando llega al final de carrera 1, para. ¿De acuerdo? Ahora le damos al otro sentido. Se queda autoalimentado. Y cuando llega al final de carrera 2, para. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es como lo hemos montado hasta ahora. Vamos a ver, este es el esquema de mando que ya hemos montado en electricidad y este es el esquema que ya le vamos a meter dentro por ordenador al programa. Aunque os parezcan diferentes, son muy similares. Lo primero, para que os hagáis una idea, la forma más sencilla. Lo giramos, este sería el esquema cableado y esto sería la programación. Bueno. Esta parte del esquema, como veis, es muy parecida a esta, es totalmente esta. O sea, aquí F2, F2, como lo teníamos puesto a la I00, pues es la I00. Los, los contactos aquí abiertos se dibujan así y los cerrados así. El pulsador de paro S1, pues lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí abierto. Aquí Está cerrado y aquí está abierto. ¿Por qué? Porque en el ordenador se pone abierto, porque ya en la realidad está cerrado. Luego tenemos aquí el pulsador de marcha, que es este, y luego tenemos el contacto de la bobina. Aquí se llaman KM1 y aquí se llama KM1. Bueno, pues aquí las bobinas hemos dicho que se llaman, como son salidas, Q, Q00. Y aquí tenemos el Q00. Por tanto, este está diciendo que es un contacto de esta bobina. Igual que se está diciendo que es un contacto esta bobina. Aquí tenemos la entrada 4, que si no me equivoco debe, perme, perme, debe pertenecer al eh, final de carrera. Y aquí tenemos el contacto de enclavamiento cerrado, que es de esta bobina. Igual que esté cerrado, es de aquella bobina. Ahora, esta parte de aquí arriba es esta que tenemos aquí abajo. ¿Pero qué ocurre? Bueno, es que en los automatas programables es mejor hacer... Los, los programas más simplificados aunque tengamos que repetir contactos no hay ningún problema todos los contactos que tengamos ya puestos en la realidad los podemos escribir aquí infinitas veces eso es una de las ventajas que tiene entonces en vez de tirar aquí el cable y e ir dibujando esto que es más lioso en el automata programable pues lo podemos volver a, a duplicar o sea, esto es como si lo volviéramos a poner aquí pero funciona exactamente igual y aquí como veis tenemos el pulsador de marcha y el contacto de autoalimentación con toda esta autoalimentación de su misma bobina. Pues bueno, esa es, es la forma más sencilla y más rápida de pasar un esquema cableado a la programación de un automata programable. Vamos a ver cómo funciona eso. Repito que tenemos aquí el esquema que nos ha montado el alumno de eficiencia energética en enseñanzas y learning. Y bueno, el esquema de potencia se mantiene, como hemos dicho, el esquema que se monta con cable de verdad, realidad, físico, es siempre el mismo, se vaya a hacer el programa que se va a hacer, y una vez que ya lo tengo montado, esa de las ventajas de los automatas programables. Voy haciendo este esquema, y si cambio este esquema, sin cambiar el cableado, esto, o sea, este esquema lo voy yo dibujando en un ordenador, y luego con el programa del ordenador se lo paso al automata, y una vez que lo carga en el automata, cambia la forma de funcionar, es como un ordenador en ordenador, cambia de programa, cambia la forma de funcionar el ordenador, pero las teclas siguen siendo las mismas. Pues eso pasa aquí. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Lo echamos a andar. Tenemos que ir al esquema de potencia a dar alimentación y a rearmar el relé térmico. Si os fijáis, ya en cuanto que hemos dado corriente, este como está cerrado, nos lo está señalizando aquí. Este, como está cerrado, no lo está señalizando en este LED. Por tanto, estamos viendo que la I0.0 está cerrada, está llegando la corriente. La I0.1 también está llegando corriente. Y esta de aquí, que debe ser la I04. Efectivamente, ¿lo veis aquí? Entonces, yo ahora actúo sobre la realidad. Esto es el sitio, la realidad física. Y va a ir haciendo el programa y va actuando sobre los como si fueran los contactores pero por dentro sobre los, los relés digamos internos del autómata en este caso tienen salida esto es exactamente igual que se programa en un autómata solo que en un autómata ya no se dibuja esta línea los esquemas y ya está es la única diferencia que hay y eso acabará haciendo una actuación sobre esta salida que accionará el contactor que sea y ese contactor accionará el sentido de giro que corresponda y en función de eso, se moverá el actuador lineal. Ya que hemos visto un poco las imágenes, las referencias, echamos un poquito para atrás, aunque se vea un poquito menos el zoom, pero lo podemos observar. Esto ya nos está diciendo que ya podría pasar la corriente, que este está cerrado. ¿Veis que este está activado? Este está activado también. Ahora, faltaría poner en marcha y accionar el pulsador de marcha. Cuando yo acciono aquí, ¿Veis que se ha accionado ahí? Se activa, se autoalimenta y la bobina se ha activado. ¿Lo veis que lo tenemos aquí? Y está el motor girando y se está moviendo la pieza. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a su final de carrera, que es este. Y se para. Ahora, ¿queremos que vuelva al revés? Pulsamos aquí y se está moviendo a la izquierda. Como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y está activado este sentido de giro. Cuando llega al final, se parará y se para aquí. ¿Lo veis cómo funciona? O sea, la ventaja que tiene el automata programable es, es que una vez que ya he hecho este cableado, ya para cambiar el programa o ajustarlo lo que sea, ya solo tengo que hacer la programación. Aquí no tengo que volver a tocar el cableado. El cableado, como veis, es muy muy muy sencillo. Y entonces, aunque la instalación sea muy compleja, solamente meter programa. Ahora, esta no tiene mucha ventaja porque es una instalación muy sencilla, pero si hiciéramos una instalación con, con por ejemplo, con, un, con temporizadores y tal, los temporizadores los programaría aquí, que luego lo veremos, y ya no tengo que comprar temporizadores, no tengo que comprar más aparatos, simplemente con esto. Y con las bobinas ya puedo hacer yo temporizaciones, todo lo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las grandes ventajas que tienen los automatas programables. Y bueno, vamos a ver. Poco, poco más. Podemos hacer si queremos. Vamos a modificar si queréis el, sobre la marcha el esquema. Y vamos a ver si nos sale añadirle que cuando se dispare el relé térmico se encienda esta, esta bombilla. Que está en la... Q0.2. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es este? La 0.0. Bueno, pues hacemos aquí. Lo podemos copiar. Vamos a darle zoom. Lo traigo aquí. Vamos a ver. Coge el cable. bueno esta no sería porque tenía que ser al contrario tiene que ser negado tiene que ser aquí en vez de decirse abierto y cerrado se dice negado entonces tengo que coger un negado por ejemplo este lo tengo que tener por aquí arriba también pero cogemos el negado lo ponemos y ahora le tengo que decir que no es de esta bobina sino que es del 0.0, que es el relé térmico. 0.0. Q es salida y mayúscula es entrada. Input. ¿De acuerdo? Y eso me tiene que activar, aunque no haya un relé, aquí es como si... Eh, bueno, es como es que este automata aquí, dentro aquí lleva unos pequeños relecitos. Entonces, yo pongo una bobina que activaría este contacto. Y luego de este contacto, pues activaría una bombilla, otro relé o lo que fuera. Por tanto, tengo que coger exactamente una bobina vamos un poquito más esa es la Q0.2 okay. cogemos el cable hasta aquí cogemos otra vez el cable y lo traemos hasta aquí bueno, vamos a ver si funciona porque a veces las conexiones es lo único un poquito peor que tiene este programa bueno supone que lo hemos puesto en marcha ahora ponemos en marcha damos al relé térmico re, damos al manito térmico accionamos el relé térmico y bueno ya está la instalación preparada para funcionar lo ponemos en marcha está funcionando por lo que sea, imagina que aquí se bloquea la pieza, el motor se traba y entonces se dispara el relé térmico. Se dispara aquí el relé térmico en potencia. Ha parado aquí. ¿Y qué ha pasado? Que allí ha parado, apagado toda la instalación, pero por aquí ha puesto en marcha a Q02. ¿Y Q02 qué es? Esta bobina y esta bobina qué es? Pues un piloto puede ser un piloto rojo que nos esté señalizando que se nos ha disparado el relé térmico. ¿Cómo podemos solventarlo? Bueno, buscamos la avería y una vez que hayamos buscado la avería venimos aquí y rearmamos el relé térmico. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como veis, sin cambiar nada del cableado, ya solo cambiando el programa, por el software, hemos conseguido que cambie el funcionamiento de la instalación. Bueno, pues lo dicho. Espero que más o menos quede claro y bueno, si tenéis dudas, pues ya sabéis que, que estamos a un clic y podéis ir preguntando. Saludos.